En las sales binarias se combina un metal con un no metal o un no metal con un no metal. En el caso de las combinaciones de no metal con no metal habrá que tener en cuenta eh, cuál de los dos elementos es más electronegativo. Es decir, cuál está más cerca del UR en el orden de electronegatividad. Por ejemplo, si queremos combinar el hierro con flúor, el fluor actúa con número de oxidación menos uno y el hierro podría actuar con más dos o con más tres. Pues cojamos, por ejemplo el más tres. Se intercambia los números de oxidación y se simplifica si fuera necesario. Bueno, pues en este caso el compuesto que va a quedar es FeF3. Según la nomenclatura de stock, pues también se utiliza la terminación uro, pero se indica el número de oxidación entre paréntesis. Así que este de aquí sería fluoruro, fluoruro de hierro, y en este caso 3, porque está actuando con... Número de oxidación 3. Según la sistemática hay que poner prefijos para indicar cuántos átomos hay de cada elemento. Así que este sería trifluoruro de hierro. Trifluoruro de hierro. Indicando con el prefijo cuántos átomos hay de cada elemento. Bien, ahora vamos a hacer una combinación de no metal con no metal. Por ejemplo con boro y selenio. Pues podríamos tener... En este caso, el selenio, como es más electronegativo, pues es el que va a actuar con su número de oxidación negativo, que sería menos 2. Y el boro, como es menos electronegativo, pues irá a la izquierda y en este caso actuará con su número de oxidación más 3. Para crear la fórmula, solo tenemos que intercambiar los números de oxidación y ya tendríamos. Así que este compuesto quedaría B2. Lo único que tenemos que hacer para nombrarlo es, según la nomenclatura de stock, pues pondríamos seleniuro de boro. Y si hay eh, más de un número de oxidación, pues habrá que poner entre paréntesis el número de oxidación del elemento. En este caso, como el boro solo tiene más 3, pues no sería necesario. Y según la sistemática hay que indicar cuántos átomos hay de cada elemento. En este caso, pues hay un selenio. Perdón, selenio, tres, selenios hay tres, pues habría que poner tri triseleniuro de diboro, indicando con prefijos cuántos selenios aparecen y cuántos boros aparecen.